Hola amigos de Mexcam, les saludo a su amigo Daniel González Y bueno con otro video más aquí en su canal favorito Primero agradecerles a todos ustedes, estoy muy contento Porque ya superamos la meta de los 2000 suscriptores Creo que estaban 2045 Lo cual me pone contento porque les gusta mi contenido, les gusta mi, lo que yo subo a pesar de que yo no soy un youtuber acá profesional, que edita bien sus videos, que le pone musiquita, yo no soy Diego Solreina, Reina, que es un youtuber que tiene miles y miles de suscriptores y otros youtubers que están ahí, colombianos, etc. De, de veras, de corazón, se los agradezco mucho. Eso me motiva todos los días a seguir adelante. A seguir subiendo videos y contenidos. Y pues vamos a seguir hacia adelante.